Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe Y hoy vamos a hacer una estrella Partiendo de, de esta cajita Que sería para decorar el árbol de navidad Pero yo voy a modificarla para hacer un molde para velas Bien, para empezar vamos a utilizar la caja, obviamente Ya os me ha salido como sobre un euro, más o menos En una grandes superficies, también la podéis conseguir en tiendas de manualidades, un barbequí también vamos a utilizar para hacerle los agujeros, la sierra para hacerle un agujerito más grande para introducir la cera, cera por supuesto ya teñida en azul que vamos a utilizar en el baño maría y bueno esto sería todo, primero vamos a encender la cocina, para darle calor, a, vamos a utilizar un barbecue, pero podéis utilizarlo un pincho de hierro. Le daremos calor, esto seguramente lo habéis hecho antes en casa, para agujerear botellas plásticas. Y ya veis, vamos a hacerle el primer agujero en una de las puntas. La abrimos para que no nos quede la rebaba del plástico. Y comprobamos que cierre bien. Por aquí saldría la mecha sería la parte superior y después eh, en la parte opuesta que nos quedaría en la hendidura de, de la estrella le hacemos la otra la otra muesca le hacemos el otro agujerito donde meteremos la mecha sería donde terminaría la nuestra mecha bien vamos a utilizar cinta de carrocero para hacer el agujero más grande Esto es para que no nos resbale La sierra Y no nos estalle la, el plástico Pues con cuidadito Cerramos eh, Justo al límite De lo que es El, el molde Si no tenéis esta, este tipo de sierra O una sierra de calar Pues con cuidadito con un cúter También podríais cortarlo os llevaría más tiempo. Pero recordad. Ponerle siempre la cinta de carrocero. Para que no estalle el plástico. Si, si queréis conseguir la cera. Y no queréis recurrir a internet. Pues también podéis conseguirlas. En, pidiendo parafina. En, en ferreterías. O centros apícolas. Para cera de abeja. Si no, tiendas de manualidades puede ser un poco complicado conseguirlos. Si no, os quedaría internet para, para conseguir la cera. La mecha, eh, pues otra vez lo mismo. O, o en cererías, que puede que quede alguna en vuestra ciudad. Y si no, pues os quedaría internet básicamente. Aquí tenéis el agujerito. Eh, limpiamos bien por dentro, soplamos para que no nos queden virutas. Encendemos de nuevo la calcina Para poner la, la cera a calentar. Voy a partirla. Para que así se funda más rápidamente. Eh, para los colorantes para la cera. Ya os lo he dicho también en otros, en otros vídeos. Eh, lo más cómodo y, y rápido. Pues ceras... O crayolas de las que utilizan los niños pequeños en el cole. Esas que son gorditas de crayolas, básicamente. Pues un trocito ya os llegaría. Si no, si queréis algo más profesional, hay anilinas. Que es como se les llaman a los colorantes para las ceras. Eh, no valdría el, el tinte de cocina. El tinte para los alimentos no vale. ¿eh? Bien, ahora tenemos la cajita lista. Vamos a impregnarla de, de aceite para, para bebé como desmoldeante, también hay otro tipo de aceites para, para desmoldear, hay eh, aceites eh, profesionales, si no, eh, lo que es la vaselina líquida, si no pues un aceite corporal os valdría y también os saldría económico. O con este vídeo pretendo enseñaros que eh, con muy poquito dinero podéis tener una bonita vela. Además es un molde eh, que utilizaremos no solo para una sola vela. Sino que la podremos utilizar infinidad de, de veces. Bien ya le hemos echado el aceite por toda la superficie. Y ahora vamos a poner la mecha. Vamos a hacer un nudo en el extremo. que lo situaríamos en la parte que nos quedaría la parte baja de la, de la estrella. Y cerramos la cajita. Con el nudo evitaremos que nos salga la cera. De todas formas lo aseguraremos. Bien, ahora con cinta aislante vamos a, a sellar la unión de la, de la caja en todo el contorno. Pararos bien aquí. Eh, otra opción sería ponerle plastilina. Sellarlo con plastilina de, de, de. Plastilina de los niños, que utilizan los niños en el cole, nos vale perfectamente. Bien, ya veis cómo queda. Vamos a ponerle la plastilina eh, donde, eh, donde termina la mecha, es un trocito de plastilina, nos llegaría, presionamos bien y pasamos la cinta por encima de todas formas. Recordar no tapar el agujero donde, por donde meter la, la cera, eh. Bien, en donde nos sale la, la mecha, vamos a meterle otro trocito de plastilina. Que sería nuestra, la parte superior de nuestra vela. Y podemos cortar ya el exceso de, de mecha. Bien, tendríamos listo nuestro, nuestro molde. Ya veis que hemos tardado poquito tiempo en hacer el molde. Bien, ahora voy a utilizar mi comodín, que es esta bandeja, que la utilizo para todo. Eh, es más que nada por si se nos cae cera por fuera, mantenerla dentro de la bandeja. Y no estropear la mesa. Ya veis que nos quedaría la, la mecha. Esperamos a que se termine de, de fundir la cera. Bien, la cera ya está lista y ahora sí, un trozo más grande de plastilina, vamos a hacerle los pies a, al molde, porque si no nos puede tambalear un poquito y así por lo menos está un poquito más, más seguro a la base. y nada pues echar cera si queréis con, el, con una cuchara, cucharilla y si no ya directamente con, con lo que es el, el recipiente donde tenemos la, la cera con la, cuchara, con la cucharilla nos va a costar mucho más llenarlo recomiendo hacerlo directamente con la ya con, la, con el recipiente Veis que se cae algo de cera, que no pasa nada, porque una vez seca podemos volver a utilizarla. Y así hasta terminar de llenar el, el molde. Yo en breve voy a pasar a, a rellenarlo directamente con, con el recipiente. Bien, tener cuidado cuando rellenéis directamente con el recipiente. Porque si lo apoyáis sobre el molde podría tambalearse. Y otra cosa importante, eh, no gastéis toda la, la cera, dejar siempre un poquito porque una vez eh, se haya llenado el molde, al enfriarse la cera se va a contraer, con lo que bajará el nivel y habrá que rellenarlo. Ya no os lo muestro en este vídeo, pero os lo recuerdo porque os va a pasar. aunque sea poquita cera os va a llegar para rellenar ¿eh? bien ya tenemos el molde ya le hemos quitado la, la cinta le hemos quitado la plastilina y ahora sacamos de dentro la velita bien nos ha quedado en el contorno, contorno una marquita pero con un, un cuchillito pues se la, se la quitamos alisamos el donde nos ha quedado la marquita está la, la vela con las marquitas ve se puede apreciar claramente la marca pues simplemente como hemos hecho en otros vídeos de estrellas re repasamos los que son los bordes ya veis que es muy poquita la cantidad que hay que quitar Y más cómodo hacerlo de la parte de la del extremo de la, de la, de la estrella hacia la parte interna. Aquí aprovechamos y vamos a quitarle ya este, este nudito. Cortándolo con el cuchillo. Bueno, no lo he dicho en todo el, el vídeo. Pero recordar suscribiros. Darle al like para los algoritmos. Muchas gracias por verme y os, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis voy a subir más tutoriales y así quedaría nuestra estrellita, aquí tenéis más ejemplos.